Y así, pues hemos estado escuchando de la noche a nuestro hermano, el evangelista Israel Barreto Así que es un placer de nuevo dejarlo aquí con ustedes el evangelista Israel Barreto, directo de Pennsylvania Un aplauso para el Señor, hermano Gloria a Dios Él es bueno Y para siempre es su misericordia eh, Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como dijo el pastor, mi nombre es Israel Barreto. Reciben saludos de mis padres y mis pastores, Elizabeth y Aurelio Barreto, eh, que pastorean en la iglesia Faro Luz en la ciudad de Newark, New Jersey. Eh, no ando solo, ando con mi mamá de esposa. Voy a pedir que ella pase, salude en esta tarde, como ella desea. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén es de sumo gozo estar aquí en esta tarde compartido con ustedes alabando y glorificando el santo y nombre del Señor juntamente con ustedes aleluya, donde yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, la palabra dice que esto va de gloria en gloria y de poder en poder aleluya, lo que pasó ayer ya ha pasado y el Señor tiene algo nuevo para ti y para mí en esta tarde ¿cuánto lo creen? Depende de cada uno de ustedes si lo van a recibir Gloria a Dios Prepare su mente, su corazón, su espíritu Para recibir todo que el Señor tiene preparado para usted en esta tarde Gloria a Dios, que Dios le bendiga Gloria a Jesús También recibe el saludo de vuestros hijos Tenemos tres hijos, mi hija Rebeca, mi hijo Elías y mi hijo Josué Esa es la tribu de Israel, gloria sea el nombre del Señor eh, Ayer se me pasó, eh, Recibe un saludo del pastor José Lugo no sé si se recuerda de él, uno alto, el treguenito, Gloria a Jesús, le manda saludo a esta iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Así de pies, abren su Biblia en el libro de San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer un poco de la palabra en esta tarde. Espero que no le molesten. Gloria sea el nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan capítulo 4 Y el Evangelio según San Lucas capítulo 8 El Evangelio según San Juan capítulo 4 Y el Evangelio según San Lucas capítulo 8 Vamos a leer en Juan primeramente Capítulo 4 verso 20 Una palabra muy conocida San Juan capítulo 4 Versículo 20 Cuando lo tengan, me responde con un amén fuerte Si no lo tiene diga aleluya Siga buscando, gloria a Jesús San Juan capítulo 4, Lucas capítulo 8 Vamos a leer en el Evangelio según San Juan Verso 20 Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Amén Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe y adorar. Jesús le dijo, mujer créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Mira lo que dice el verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es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 pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahora hago pausa porque note bien, la niña tenía 12 años y esta mujer estaba enferma por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado.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 Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, quería solamente y serás salvo. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Verso 54 dice, mas él tomando de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Gloria sea al nombre del Señor. Yo creo que tú le des la mano El que está a tu lado y dile, diga al que está a tu lado, Dios va a levantar una generación. En el espíritu y en verdad. Dígaselo a tres personas, Dios levantará una generación. En el espíritu y en verdad. Diga el que está a tu lado. Hace falta las dos cosas. Dígalo, hace falta las dos cosas. Hace falta espíritu y hace falta verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Ponga su Biblia en la silla, levanta sus dos manos en señal de victoria. Yo siempre digo que solamente los campeones pueden levantar sus manos. Quisiera ver cuántos son campeones en esta tarde. Elevo una oración al Señor Padre en el nombre de Jesús Estamos ante tu presencia Señor amado Dándote gracias Aleluya Aleluya Oh Aleluya Padre te doy gracias porque siento la unción tuya en esta casa Señor amado Señor yo sé que tú hablas a esta casa en esta tarde, hoy tú marcarás historia en este lugar Señor hoy tú hablas una generación que tienen espíritu y tienen verdad en esta noche Señor, Padre te ruego que cada palabra que salga de mi boca, sea palabra tuya Dios amado, palabra de poder y palabra de autoridad Dios amado, estamos cansados de oír palabras de hombre Señor hay una sed de oír palabra tuya solamente tu palabra levanta las manos caídas, solamente tu palabra restaura las vidas Solamente tu palabra seca Toda lágrima, solamente tu palabra Cambia lamento en baile Dios amado, pero acompañado con Esta palabra, un mover de tu Espíritu, una unción fresca Una doble porción en esta Noche, lo que pasó, pasó Pero hoy tú has establecido este día Día de victoria, día de Poder y día de autoridad Aleluya, predicaré Tu palabra Dios amado y Ni añado ni le quito lo que Póngase mis labios Hablaré en el nombre de Jesús Y siente la presencia de Dios Eleva una adoración en esta tarde Gloria Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Se pueden sentar mis amados Hay una presencia linda en este lugar Aleluya Gloria a Jesús Aleluya. la conversación entre Jesús y la samaritana es una conversación muy común más embargo es muy interesante de la manera que comienza comienza con el maestro simplemente pidiendo un vaso de agua y termina la conversación terminando en adoración hay algo muy interesante que esta mujer declara que donde estaba el pozo de Jacob, en ese monte, era donde ellos adoraban al Señor. mas sin embargo declara que la generación y el pueblo de Israel adoraban en Jerusalén. Dejando entender que este pueblo de Samaria, adoraban a Dios de acuerdo a la experiencia de un hombre llamado Jacob. Estaban adorando a Dios de acuerdo a la experiencia de otros dejando entender que su adoración no estaba sujetado a algo que ellos habían experimentado, sino estaba sujetado a la experiencia de otro. Es aquí donde Job declara una cosa y dice, mientras está pasando por su crisis, después que Dios habla en su corazón, Job dice estas palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dejando de declarar, Job, yo te servía de acuerdo de las experiencias que había oído de ti. Había oído cómo tú sanaba. Había oído cómo tú levantaba. Había oído cómo las maravillas, tú manifestabas tus maravillas. Pero ahora te estoy viendo cara a cara. Ahora mi adoración cambia. Ya no adoro por las cosas que he oído Ya no te sirvo por la experiencia de otro sino te sirvo porque te ha visto con mis propios ojos En esta tarde yo no sé por qué tú adoras o sirves al Señor Quizás tú le adoras a causa de la experiencia O la manera que Dios ha trabajado a otra persona Pero es una cosa adorarlo por lo que ha hecho con otro Es otra cosa adorarlo cuando Él hace algo contigo mi arma te alaba a Dios en esta hora Es bueno levantar la mano Porque oíste que Dios sanó a fulano Y lo levantó del hospital Pero no se compara a la alabanza que sale de tu boca Cuando tú experimentas el Dios que sana en tu vida Mi arma te alaba a Dios en esta hora Es una cosa adorar a Dios Porque ve que Dios ha prosperado a otro Pero es otra cosa adorarlo Cuando tú has visto la prosperidad con tus propios ojos Dios quiere llevar nuestra vida de, de adoración a un otro nivel donde no solamente estamos contentos de lo que Dios está haciendo con los demás, sino estamos agradecidos porque hemos visto la gloria de Dios con vuestros propios ojos. Mi hermano, es algo grande cuando Dios hace algo especial en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando la gente te pregunta por qué tú le sirves, por qué tú lo adoras, porque tus padres lo adoraban, porque viste que Dios hizo algo con otras personas, no, tú le puedes decir de oír lo había oído Pero ahora mis ojos lo ven Mi arma te alaba Dios En esta preciosa tarde Es aquí donde Jesús le dice Ustedes adoran lo que no saben Ah, oh, profundo Ustedes están adorando De la experiencia de otros Todavía ustedes no han experimentado El poder de Dios Adoran por lo que no saben mas, sin embargo, a Dios no le molesta este tipo de alabanza. Porque es este el tipo de alabanza donde tú dices, aunque no ha hecho nada conmigo, como quiera te voy a adorar. Mi alma te alaba a Dios, porque vivimos una generación donde nuestra alabanza está sujetada de dos cosas. O adoramos por lo que Él hizo, o adoramos por lo que Él va a hacer. Mi arma te alaba Dios. Por hay un cierto grupo que dice... Aunque no hizo y aunque no hará... Él seguirá siendo digno de la alabanza. Mi arma te alaba Dios en esta hora. Oh gloria a Dios en esta hora. ¿Cuánto puede levantar la mano... Aunque no ha visto nada? ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Rey de Reyes... Y Señor de Señores... Y no importa donde yo me encuentre... Él es digno de esa alabanza... Y Él es digno de esa adoración. Aunque no me sane... Lo alabaré como quiera Aunque no tengo casa Lo alabaré como quiera Él es rey Y a Dios le canta esto Le encanta Cuando ve un pueblo Que a su alabanza O a su adoración No está sujetado En lo que ha visto sino están contentos Porque tienen el privilegio De adorarlo Diga el que está a tu lado Es un privilegio adorarlo Diga el que está a tu lado Tú, tú eres privilegiado Estar aquí sentado a mi lado tú, tú tienes un privilegio Porque hoy tú puedes llegar a un lugar como este Y el que está a tu lado No se va a molestar si tú levantas la mano Mi alma te alaba a Dios en esta hora tú, tú tienes un privilegio Porque hoy mientras otros Anhelan cantar como usted canta Le doy gracias a Dios Donde estoy en un país Donde libremente puedo cantar a mi Dios Y puedo adorar al Rey de Reyes Tengo un privilegio en esta tarde mas sin embargo, el anhelo de Dios es que tengamos experiencias. Vamos a cambiar esa frase: no experiencias, sino que tenga intimidad con Él. Crea, mi hermano, nadie se descarría por falta de experiencia. No sé si dije esto la última vez que estaba aquí, pero muchas veces, cuando vemos gente en el mundo, decimos: Está en el mundo porque nunca tuvo una experiencia con el Señor, está descarriado porque nunca tuvo una experiencia con el Señor. La verdad del caso, si tú vas a un descarriado que antes predicaba, te va a decir yo predicaba. Si tú vas a un descarriado que antes danzaba y hablaba en lengua, te va a decir yo danzaba y hablaba en lengua. No está descarriado por falta de experiencia. Me Recuerdo un día que estaba recortándome el poco pelo que tengo, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando estaba hablando me encontré con un joven que era un líder impresionante, una palabra profunda, una unción increíble y sola y me declaraba todo lo que hacía. Yo me recuerdo cuando me tiré en cinco días de ayuno. Yo me recuerdo cuando estaba delante de 50 jóvenes. Yo me recuerdo cuando yo predicaba. Yo me recuerdo y comencé a aprender algo que él no se descarrió por faltas de experiencias. Él había sentido el poder de Dios Él había predicado la palabra Él fue líder Él no se descarrió por falta de experiencia Se descarrió por falta de intimidad Oh gloria a Dios en esta hora Hay una gran diferencia en tener una experiencia con Dios Y estar íntimo con el Maestro Oh se me fueron la gente aquí ahora Dios está cantando, está cansado de ver carientes llegar a la casa de Dios. Y lo único que quieren es una experiencia que se me paren los pelos. Que el profeta me ponga la mano encima. Que el predicador me señale de lejos Y diga que soy predicador No, Dios no quiere experiencias Dios quiere que te mete En la cámara secreta Baje el 6 para abajo Te tira de rodillas y diga Señor Estoy enamorado de ti Haga lo que te da la gana Oh, gloria a Dios en esta hora Diga el que está a tu lado Enamórate de Dios por favor Enamórate de Dios por favor No una experiencia Sino intimidad con Él la causa número uno de divorcios en esta nación, no es por falta de experiencia. Alaba. Es por falta de intimidad. Es aquí donde comprendo cuando Jesús dice, Obradores de iniquidad, no os conozco. Tú eres Dios omnisciente que conoce todas las cosas. Como tú dices, no os conozco. Alaba. ¿Cómo es eso que tú no lo conoces? Porque la palabra conocer ahí es la misma palabra donde dice en Génesis Y Adán conoció a Eva Mi alma te alaba a Dios Es una expresión de intimidad No os conozco Nunca estuve íntimo contigo Mi alma te alaba a Dios Nunca me enamoraste con tus palabras no me llamaste el rubio, alabanza, rey que vive. No me dijiste que yo era el rosa de Sarón, mi alma te alaba a Dios. No me dijiste que era el lirio de los valles, nadie quiere alabar a Dios. Cuando fue la última vez que enamoraste a tu Dios? Y le dijiste, Dios, tú eres grande, oh aleluya. Tú eres poderoso, tú eres el alfa y eres la omega. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa, tú eres Jehová, Rafa. Nadie puede alabar conmigo. Tú eres Jehová Nisi, tú eres Jehová Ra, tú eres Jehová si sí, que no, tú eres Jehová Shama, tú eres el Hijo del Dios viviente. Enamora a tu Dios, enamora a tu Dios. Ustedes adoran los que no saben. Porque hay aquellos que adoran los que saben, mas sin embargo su adoración se ha convertido en un patrón. Son aquellos que dicen, yo conozco a Dios. Ah, ten cuidado con esa. Yo sí lo conozco. Miren lo que Jesús, Jesús no está hablando de él, está hablando de su pueblo. Ustedes, el pueblo de ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, hablando de su pueblo, adoramos lo que sabemos. Pero hay un problema, que pensamos que lo conocemos tanto que nuestra adoración se ha convertido en un patrón. Yo sé cuando debo de levantar la mano Todavía no Todavía no. Ahora, gloria a Dios en esta Sé cuando debo de decir el gloria a Dios Espéralo, espéralo, espéralo Gloria a Dios sí. Sé cuando debo de danzar Alaba Mi alma tío, alaba a Dios Se me fueron la gente aquí ahora ¿Por qué? Porque lo conozco Yo sé lo que le gusta es aquí donde aprendí de otro predicador que decía que cuando Pablo dijo, a fin de conocerlo. Y me impacta como el predicador dice, Pablo que escribió tanto de él, declara que todavía no lo conocía. A fin de conocerlo. Ten cuidado que tú llegue a una etapa que lo conozcas tanto, que ya nada te sorprende de Dios. Hmm. Yo no sé a quién estoy hablando aquí yo no sé. Que cuando llega el servicio Ya nada te impacta Ya nada te mueve Está ahí rígido Callado, serio, nada te conmueve Hace tiempo no lloras Mi alma te alaba Dios Hace tiempo no te tiren el suelo con lágrimas en tus ojos Diciendo gracias Señor porque me amas Hace tiempo no te sacude el moño Alábelo si quieres Gloria a Dios en esta hora Tiene que llegar esos momentos mi amado Donde tú te desnudas completamente Ante la presencia del Señor Aunque te critican como David David y yo danzaré desnudo Mi alma te alaba Dios Danzaré desnudo Ten cuidado cuando llegan los servicios y nada te conmueve. Nada te impacta. Nadie te hace otro servicio más. Aleluya. Y ese era el problema. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Y su pueblo eran tan formados. Sabían los requisitos. Sabían que tenía que hacer el sacrificio. Es aquí cuando Dios dice más obediencia que sacrificios. Tienen el formato pero no hay intimidad Saben la hora de comenzar pero ya no hay relación Ya no hay nada impontáneo Todo es rutina, todo es lo mismo Todo es patrón No estoy hablando que tenemos de estar fuera de orden Claro hay un orden Pero que ese orden no se convierte en un patrón Son dos cosas diferentes Orden es una cosa, patrón es otra cosa es aquí donde Él dice, pero viene una generación que me adorará en espíritu, pero también en verdad. Una generación que me conoce, una generación que sabe la verdad, mas sin embargo también se mueve al ambiente espiritual. Es aquí donde vemos estos tipos de congregaciones. Está la congregación que el del culto del comienzo al final es todo espíritu. Oh. Gente brincando, danzando, hablando en lengua Tirando sobre el piso Pero le hace falta la verdad Mas en otros lugares Hay verdad Pero no hay espíritu uh oh, gloria a Dios Es aquí donde la gente dice Me gusta ese predicador ¿Por qué te gusta? Mira la unción que está sobre él Y el otro dice Pero a mí no me gusta ¿Por qué? Porque no tiene palabra Pero después está el otro grupo Me gusta ese predicador ¿Por qué? Porque mira la palabra que tiene Qué bueno, pero ¿Qué pasa? No tiene espíritu El problema es que se si ha dividido lo que Dios desea Dios nunca intentó dividir el poder con la palabra Son dos cosas que andan juntas hace falta una generación que conozca de gencia apocalipsis pero cuando los demonios los vean tengan que correr mi arma te alaba Dios en esta hora hace falta una generación que está bien fundada sobre la palabra pero no es tan opaca el mover del espíritu, sé la palabra conozco la palabra, tengo la verdad por dentro pero también practico la verdad, gloria sea el nombre del Señor y yo le doy gracias a Dios porque anoche me gocé y la primera vez que vine aquí me gocé porque vi un pueblo que le canta. La verdad, pero también veo un pueblo que le gusta brincar ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y esa es la generación que Dios busca Una generación en espíritu Y en verdad, No encanta la palabra Pero también queremos ver la manifestación De esa palabra ¿Cuántos dicen amén? En espíritu Y en verdad La combinación Tengo la revelación, pero tengo la unción tengo el fundamento pero también siento el mover Esa, esta es la generación que Dios quiere levantar es aquí donde la, la historia de la mujer de flujo de sangre y esta niña enferma no se ve igual la palabra dice en el libro de San Marcos San Marcos que la palabra dice que cuando estaba Jesús hablando con los fariseos. Oiga esto: los fariseos se enojaron porque los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Te recuerda ese escenario? Los discípulos de Jesús no ayunan. Dicen, ustedes son una gente que comen demasiado. Parece que eran puertorriqueños. Gloria Sea al nombre del Señor. Yo digo eso porque soy puertorriqueño. Nadie se no es. Gloria a Dios en esta hora. Ustedes son, comen mucho. Siempre están bebiendo. Siempre están de fiesta en fiesta. Siempre están sentando con los publicanos. Es aquí donde podemos ver algo que los fariseos eran antisociales. Mas Jesús era bien social es aquí donde me molesta hombres de Dios que no abra, abrazan a nadie que dicen no me toque porque se me va la unción mi arma te alaba a Dios en esta hora quieren que lo me entre por la puerta del frente que todo el mundo lo vea llegó el hombre de Dios pero después del culto tiene que sacarlo por la parte de atrás que nadie me toque se me fueron la gente Ay. mira mi hermano yo no quiero una unción que cuando la gente me toca se va es una unción como de Chapi, ¿verdad que sí? Mi alma te alaba a Dios. Yo quiero la unción de Pedro que con sus sombras se sanaba a los enfermos. Mi alma te alaba a Dios en esta hora. No, no, no, no. Diga el que está a tu lado, no sea antisocial, por favor. No te hagas más espiritual que todo el mundo. Tú te bañas, yo también me baño. Cuando tú te levantas por la mañana también la boca apesta. Por favor, no te hagas tan espiritual. Oh, no, no, no, no, no quieren alabarlo ahora. Por favor. Tú sudas, yo sudo también. Come on Por favor, Ay, llegó el hombre de Dios. Por favor. Ay, Señor, sentí la presencia. Por favor. Diga el que está a tu lado. Por favor. Por favor. Diga el que está atrás, no, déjate de cosas. Déjate de tantas cosas. Mi alma te alaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús no, no le gustaba eso decir antisocial. Estaba en todas las fiestas, estaba en todas las bodas. Es más, cuando levantó el hombre que estaba cerca del pozo de Bethesda, decía: Jesús subía a una fiesta. Siempre estaba en todas las fiestas eso. alaba. Siempre estaba comiendo. Pásame el arroz aquí gloria a Dios en que estaba. Y era conectado directamente con el Padre. Y cuando llegan los fariseos, pero qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que pasa. Jesús le dice, mira, te voy a declarar algo. Número uno, mientras el amado está, no hace falta ayuno. Pero llegará momentos un día ayunarán. Para aquellos que ya no creen en el ayuno Gloria a Dios esta hora. Llegarán momentos que ayunarán Pero le declara algo No puedo poner nuevo vino En odres viejos Y el problema de ustedes Que ya ustedes están viviendo Un estilo de vida Y están tan encerrados en un sistema Que no puedo depositar en ti Lo que yo anhelo Hello Porque ya tú piensas Que conoces a Dios y de aquí Dios no sale De este amor de Dios no se mueve Y somos rápidos para decir Eso no es Dios Eso no es Dios Eso no es Dios Son rápidamente para señalar Y decir eso no es Dios Y tenemos que tener cuidado con eso Gamaliel le dijo a Pablo Relax Saulo relax No sea que atacas algo que es de Dios mi arma te alaba a Dios. Porque lo que es de Dios permanece. Dale tiempo, mi arma te alaba a Dios. Como yo sé que un creyente Es un hombre o una mujer de Dios Porque permanece mi alma Te alaba Dios Vienen las tormentas pero permanece Vienen los ataques pero permanece No me impresiona tus lenguas No me impresiona lo mucho que oro Yo quiero verte después de la prueba Con la mano arriba alaba, oh, oh, Alabando la gloria de Dios Eso me impresiona Eso es lo que me impresiona a mí verte después del ataque si todavía lo puede adorarlo Ajá. eso es lo que sí me impresiona no lo, la manera que hace fuego descender del cielo porque elías hizo descender fuego del cielo e hizo llover detuvo la lluvia y la palabra de una mujer lo hizo correr alaba soy so fueguito tuyo y tu lluvia no me impresiona me impresiona tu firmeza tu perseverancia, tu carácter, alaba. Ya no se habla de carácter, ya no se habla de perseverancia. Todo el mundo quiere un Señor, sí, pero nadie quiere un carácter de Dios. Ay, papá, mi arma te alaba. No, no, no, no sé si, oh, lo digo, lo digo, lo digo. Tú sabes el problema de este tiempo Tú sabes Y, y, y, y para muchos quizás esto es una palabra mala Y disculpe si te ofende Pero ya la gente no quiere someterse eh, Ya hablé malo Hablé malo ¿Verdad que sí? Hablé malo Ya la gente no quiere someterse ¿Por qué? Porque el pastor debe de entender Que yo tengo un Sion oh, Déjame bajarme aquí Gloria a Dios es aquí donde me agita esto sabe que hay una unción que fluye para aquellos que se someten oh, sabe que predicas con más autoridad cuando te somete mira mi hermano la Biblia dice que Jesús siendo el Hijo de Dios se sometió al bautismo de Juan el Bautista y es cuando Jesús se sometió al bautismo de Juan el Bautista La Biblia dice que los cielos se abrieron Y una paloma descendió que era el Espíritu Santo Y salió una voz del cielo que dijo Este es mi hijo amado el cual tengo complacencia Cuando tú te sometes al ministerio de otro hombre Los cielos se abren Oh mi alma te alaba Dios El Espíritu desciende Y Dios dice este, este, este es mi hijo Alábalo Si, sí. ¡Oh, sal, derramando la basada ¡Alábelo si quieren esta tarde! ¡Ay, mi alma te alaba! Abashanda, aquí a sonda Diga el que está a tu lado Lo que hace falta en este tiempo Es sometimiento Lo que hace falta en este tiempo Es firmeza Lo que hace falta en este tiempo Es carácter Lo que hace falta en este tiempo Son hijos de Dios Lavados con la sangre de Cristo En espíritu En espíritu En espíritu y en verdad Toma o la gente habla de la fe de Abraham pero nadie habla del sometimiento de Isaac oh mira Dios probó la fe no mi hermano ya la fe ya estaba manifestada cuando él dijo subiremos y bajaremos juntos lo que Dios estaba probando en ese monte el sometimiento de Isaac si se deja apuñalar porque si puede someterse a su padre. De esta manera yo sé que se va a someter a mí. Muchas veces Dios le dice al líder. Que no predique esta semana. Y tú te enojas. Y es Dios sabiendo si te somete. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El ministerio o someterte a Dios? Se me fueron las... No, voy para acá, voy para acá, voy para acá. Voy pa acá. Y muchas veces suceden cosas en nuestra vida y Dios quiere saber con qué está más comprometido. Si está comprometido solamente es que soy ministro, es que él tiene que entender, es que soy el ungido de Jehová. Es más, tengo más unción que él. Predico mejor que él. Cuando yo canto la gloria cae. Lleno de espíritu, pero le falta verdad. Mira, yo me escapé y el pastor no sabía y sentía a Dios. ¡Auch! mi alma te alaba a Dios. Debo de cambiar esto ahora, ¿verdad? Porque ya me he visto. Estamos llenos del espíritu, pero nos falta la verdad. Es aquí donde... Mientras Jesús habla a los fariseos. ¿Qué sucede? Le interrumpe Jairo. Esto no está sucediendo por suceder. Dios va a usar. La experiencia de la mujer de flujo de sangre. Y la resurrección de esta muchacha. Para establecer un principio bíblico. Es aquí cuando tú ves la historia de la hija de Jairo. Y la historia de la mujer de flujo de sangre. Tú tienes que notar algunas cosas. Lo primero que tú notas que... Que esta mujer tenía un flujo de sangre de... 12 años. Y la niña que estaba enferma tenía... 12 años. Dejando de entender una cosa... El mismo año que esta mujer cayó enferma... Fue el mismo año que esta muchacha nació. Oh, ¿Qué es lo que tú estás haciendo a Dios? ¿Qué es lo que tú no estás tratando de revelar? Es aquí donde el Espíritu Santo me ministra y dice que la mujer de flujo de sangre representa un pacto viejo y la hija de Jairo representa una, una generación nueva y yo dije enséñame Señor y Dios me decía notas algo cada año ella derramaba sangre ¿Qué es lo que tú me estás diciendo en la ley todos los años se derramaba sangre enséñame Jesús enséñame esta mujer de flujo de sangre representa el pacto de la ley. Todos los años los sacerdotes entraban en el lugar santísimo. Tomaban el cordero y ¿qué hacían? Derramaban sangre. Así era que el pueblo era perdonado. Todos los años se derramaba sangre. Pero entiendas algo cuando Dios estableció la ley. La estableció como sombra de la gracia. El mismo tiempo que Dios estableció la ley, estaba estableciendo la gracia. El mismo día que esta mujer cayó enferma, es el mismo día que nació esta muchacha. Yo quiero que tú me sigues, que nos vamos a ir profundo en esta tarde. No quiero que nadie se me pierde porque ahora tú ves que esta mujer tiene un flujo de sangre. Y Jesús, mira mi hermano, mira lo que está sucediendo. Hay una conversación de nuevo vino, pero hay otros viejos. Ahí él es interrumpido de un hombre que dice, mira lo que este hombre dice, le ruega al Señor y le dice, entra en mi casa. Hay una generación que se levanta todos los días diciendo, Señor te ruego que entres en mi casa. Yo creo que hay una generación que se levanta por las mañanas Clamando ante la presencia del Señor Señor, entra en mi casa Hay algo dentro de mí que te pertenece Pero se está muriendo Mi alma te alaba Dios Hay un ministerio dentro de mí Que tú has depositado Pero se me está muriendo Hay una unción que está dentro de mí Pero que se está muriendo Pero te ruego, entra en mi casa Para levantar lo que se está muriendo Para restaurar el ministerio que lo estoy perdiendo para restaurar la unción Diga el que está a tu lado Quiero que entre dentro de mí Yo quiero que entre dentro de mí Hay algo dentro de mí que dice Hay algo más Hay algo más que esto Hay más poder Hay más gloria Hay más unción Hay más fuego Hay algo más Era principal de la sinagoga. Era un hombre de Dios que reconocía, hay algo que está pasando en mi casa. Te ruego que me entres. Es aquí, perdón. Que Jesús venga aquí, Ángel. Él es Ángel, pero hoy va a ser Jesús. Es aquí. Donde si tú tienes el tiempo, vete al capítulo 15 del libro de números ahora no, pero cuando tenga el tiempo anótalo y puede ir al capítulo 15 de números del 20, verso 28 para adelante habla que Dios hace un mandato le dice al pueblo de Israel, pueblo de Israel yo quiero que haga unos pasuelos, unos franjoses no sé cómo decirlo, pero lo que sí estaba hablando era de esto le dice, póngale en cada esquina de sus vestidos y va a representar dos cosas. Número uno, esta parte significa los nombres de Jehová. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Ra, Jehová Shama. Noten bien que está en cada esquina. Cada esquina, cada esquina. Y esto aquí representaba que los mandamientos de Dios. Recuerda donde la Biblia dice que los fariseos extendían, estaban hablando de esto. Le gustaban extender eso para hacerse que tenían más mandamiento que los demás. Y cuando caminaban los fariseos andaban para que todo el mundo le viera. Alaba, mi arma te alaba Dios. Para que vea, yo sí estoy metido en la verdad. Alaba, gloria a Dios. Yo sí tengo palabras. Yo sí tengo palabras. qué le faltaba? Le faltaba espíritu. La palabra dice que la mujer tocó, ¿qué? El borde de su manto. Yo sé que ustedes ya saben eso. Me están mirando, ya yo sé eso. Yo sé eso. Pero oiga bien, ella toca qué? El borde del manto. Y de repente cuando ella toca esto, Jesús dice, ¿quién me ha? Ahora, ella tocó esto y Jesús dice, ¿quién me ha? ¿Cómo es posible si ella tocó esto, Jesús dice, ¿quién me ha? Porque esto representaba qué? Los mandamientos de Dios. Esto representaba qué? La palabra de Dios. Si toca la palabra, tú estás tocando. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So, cuando ella tocó la palabra, ella tocó la palabra. ¿Qué sucede? Sentí virtud salir de mí. Ella toca la palabra y recibe espíritu nuevo. Ahora, mire lo que sucede a la que pasa se detiene el fluir de que de la sangre cuando llegó Jesús se detuvo la que, la ley el derramamiento de sangre ¿Por qué? porque Jesús iba a derramar su sangre una vez y por toda mi alma te alaba a Dios en esta presión, oh diga el que está a tu lado le doy gracias a Cristo por su sangre, ya no tengo que derramar sangre Él ya la derramó gloria sea el nombre del Señor Oh, gloria, siento la emoción aquí. Sobre que la sangre se detiene. El pacto viejo que se detiene. Se para, ya no hay fluir de sangre. Pero ¿qué sucede? Que ella soltó la palabra. Y ahora tiene espíritu, pero ya no tiene palabra. Por eso Jesús sigue caminando. Y alma te alaba, Dios. Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo Algo sucedió en el libro de Hechos Recibieron todo el Espíritu Santo Y se levantó una generación llena del Espíritu y de Palabra Cuando llegó el avivamiento en Azusa Algo pasó El avivamiento de Azusa abrió las puertas A un mover del Espíritu Y en todos los cultos la gente estaba hablando en lengua En todos los cultos la gente se estaba moviendo Ahí se funda el movimiento pentecostalismo Pero sucede algo Mientras había más manifestación de poder Comenzaron a meterse ciertas divisiones Y la gente creía de una manera y la gente querían de otra manera. ¿Por qué? Porque había falta de qué. Palabra. Por eso la denominación más dividida es la denominación pentecostal. ¡Auch! alaba. Y yo soy pentecostal. Nadie me pide piedra, por favor. Nadie me tire. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiso. No es así. Es así. Es así y habían ciertas congregaciones que se levantaban no en la verdad sino por causa de una manifestación y es un peligro ¿por qué? Porque ya los cultos no eran dirigidos se convirtieron en cultos místicos tira la agua tírate en la agua y vas a recibir tu milagro toma la rosa bendita mi alma te alaba dios ya no era algo espiritual era algo místico por eso se levantó el otro extremo extremo, Atacando una cosa Se detuvo una cosa Nadie quería ayudarme a él so, Se levantó una generación Atacando todos los falsos moveres Pero a la misma vez se detuvo El mover del Espíritu Santo Que él quería Pero mientras todo esto está sucediendo Mira lo que sucede Esta mujer detiene a Cristo Recibe el milagro Pero cuando ella recibe el milagro La niña muere Oh gloria a Dios Ahora Jairo está diciendo, avanza Jesús avanza, que se va a mover la nena se va a morir la nena, vente Jairo, vente Jesús vamos, vamos, viene esta mujer hay un espectáculo, detiene a Jesús y Jairo está, vamos Jesús se me está muriendo la nena, se me está muriendo la nena, avanza Jesús, avanza y mientras esto está sucediendo Jairo sudando porque la nena se le está muriendo, esta mujer gracias Señor, y Jesús, ay Dios mío, cómo es posible, que Jairo está diciendo, cómo es posible, esto está sucediendo y llega el siervo de Jairo, Jairo It's too late. Ya se murió la nena. ¿Cómo se siente Jairo? Si no fuera por esta mujer. Aleluya. Es aquí cuando me molesto. Cuando hay gente que se regocian. Tanto en su avivamiento. Que se olvidan de los demás. Oh gloria a Dios es aquí donde me molesto cuando la gente dice si tú no lo quieres es tu problema pero yo quiero el mío es aquí donde veo gente como la palabra nos declara de aquello que ese hombre estaba ahí en el piso está completamente inmóvil y nadie lo ayudó a meterlo al pozo de Bethesda. todo el mundo quería su milagro y se olvidaron de los demás oh aleluya Diga al que está a tu lado Yo te voy a ayudar también esta noche Los dos vamos a salir bendecidos Los dos vamos a salir restaurados Los dos vamos a salir con una sonrisa en la boca Los dos vamos a salir con la mano arriba Por favor no te goces La Biblia dice llorar con los que lloran Se te olvidó ese verso de la Biblia que estaba ahí también Y vemos todo el mundo llorando Ay, ay, ay la persona ahí llorando y tú, ahí gritando en el piso lloró. Tú en tu bendición, tú en tu mover, tú en tu gloria y hay alguien que se está muriendo a tu derecha. Sabía que no todo el mundo que llega al culto llega contento. Sabía que hay gente aquí que llegaron al culto arrastrado. Sabía que hay gente en este servicio que dijeron, Señor, si tú no me hablas hoy, yo no sé lo que voy a hacer. Sabía que hay alguien a tu lado que muchas veces lo que está esperando que alguien le diga, ¿sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes que Yo estoy a tu lado. ¿Sabes qué? No te apure. Es aquí donde me molesta... Cuando vemos gente diciendo sus cargas. Señor, tengo un problema, no tengo el dinero de la renta. No te apuro, hermana, voy a orar. Mi arma te alaba a Dios. Ahí está. Yo voy a orar por ti, Me mamá. Me voy a meter en 40 días. y yo, no, no 40, dale el chavo para la renta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dale el dinero que ellos necesitan. Si tienes dos vestidos, dale uno. Si te piden paz, dale de comer. Si necesita un lugar, de descanse aquí. Voy a orar por ti. Pero mientras esto sucedía, había una niña, había una generación Mientras habían otros gozándose Mientras habían otros brincando Mientras habían otros danzando Había una generación que se estaba muriendo Voy a pedir que mi esposa pase aquí O aprendí algo Y aprendí que De un hombre de Que hablaba en la televisión En TVN Que habló con un judío Y decía que era la costumbre Que cuando moriese alguien habían aquellos que encubrían a la gente que había muerto en el talí. Voy a pedir que mi esposa ahí, bien nice, se acueste ahí, gloria a Dios. Diga el que está a tu lado, ya está terminando el predicador, ya está terminando el predicador. Gloria a Dios, en está ahora. So, se decía que había una costumbre entre ciertas familias que, que, que, que cuando alguien muriese, oiga bien, este era un principal de la sinagoga. Este era un principal de la sinagoga Era un líder en la sinagoga So se cree Es posible La Biblia dice no añade ni quite Es posible Que le habían envolvido en el talib ¿Qué sucede Que mientras otra se estaba llenando del Espíritu Había una generación envuelta en la palabra Que se estaba muriendo Oh mi alma te alaba a Dios había una, una generación que tenía verdad, pero mientras este mover del Espíritu se manifestaba, se estaba muriendo la verdad. Se estaba muriendo una generación que quería saber más de Dios, que tenía más hambre de Dios. Que había, que deseaba ver lo que nunca había visto, experimentar lo que nunca había experimentado. Pero ¿qué sucedía, que este mover viejo estaba deteniendo el Maestro. Sabía que hay ciertos moveres que te detienen Cada vez que tú le dices al Señor Ya Dios no se mueve como se movía antes Tú detienes al Maestro cada vez que tú dices ya Dios no toca como tocaba antes ya Dios no sana como sanaba antes Dios, Dios no liberta como liberta antes, yo quisiera que Dios se moviera como se moviera antes yo quiero que Dios me toque como me toca antes tengo que decirte algo si ya Dios no te toca como te tocaba antes es porque te quiere tocar en otro nivel, mi alma te alaba Dios y muchas veces hacemos un altar, mira la Biblia dice que cuando descendía el maná en el desierto quisieron hacer un altar, cuando vieron la vara de Aarón quisieron adorar la vara cada vez que el pueblo miraba una manifestación del Espíritu, querían hacer un altar y decía de aquí no puede ver más grandes cosas que esto no puede ver más maravillas que esto pero yo vengo a decirte que esta generación tiene el privilegio que en esta generación ver a Dios como nadie lo ha visto experimentar a Dios como nadie lo ha experimentado, dale gracias a Dios que tú no naciste en los 80 dale gracias a Dios que tú no naciste en los 90. Que naciste en este tiempo Porque la Biblia dice que la gloria postrera Siempre será mayor que la primera Es un principio bíblico Es un principio bíblico que Dios siempre hará más. Es un principio bíblico que la gloria postrera será mayor que la primera. Es un principio bíblico que Dios hará más maravillas. Pero tú estás sujetado a lo que Dios hizo. Y cómo Dios se movía. Y cómo Dios levantaba. Y mientras estamos viviendo de las pasadas experiencias. Hay una generación que se está muriendo. Como me dijo un pastor a mí muchos años atrás. Israel. Eso de un último avivamiento, eso no es real. Lo que Dios quiso hacer ya lo hizo. ¿Sabes cómo eso choca a un joven de 19 años en ese tiempo? Tenía 19 años y tú dices, pero ¿por qué nací ahora? ¿Por qué no nací en esos tiempos? Y todos los días se oye predicadores del altar. Ya no se mueve Dios como se movía antes. Eso es tu concepto y tu opinión. Esa es la manera que tuve las cosas. Pero todos los días veo cosas grandes en Dios. Todos los días veo a los enfermos ser sanados. Todos los días veo a los muertos ser resucitados. Y hay una enfermedad que se ha metido en el pueblo. Y esa enfermedad se llama el pasado. Yo quiero predicar como predicaba antes Yo quiero cantar como cantaba antes Yo quiero danzar como danzaba antes Pero la Biblia dice en Ecclesiastes Aquello que fue ya es Y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaurará lo que pasó Yo vengo a decirte Si no predica como predicaba antes Gloria a Dios Porque va a predicar mejor Mi alma te alaba a Dios Si no canta como cantaba antes Diga Gloria a Dios Porque va a cantar mejor Si no siente lo que hacía, sentía antes dale gloria a Dios porque va a sentir lo que nadie ha sentido es hora que Dios dice talita Kumi, levántate generación levántate iglesia levántate pueblo de Dios en espíritu Oh, pero Señor, ¿por qué la muchacha muere? ¿Por qué ella muere? ¿Por qué? Porque la enfermedad tenía que morirse con ella. Cuando ella murió, la enfermedad murió con ella. Pero cuando Dios la resucitó, la enfermedad se quedó muerta. Yo vengo a decirte: La crítica que te mató, cuando te mató, murió contigo. Mi alma te alaba Dios. El bochinche que te mató, murió contigo. Pero ahora. Ahora he resucitado, y ahora puedo decir, lo que me mató antes, no me puede matar otra vez Lo que me mató antes, no me va a detener otra vez, he resucitado, he resucitado Diga el que está a tu lado, resucita, resucita, resucita, resucita Oh, mis almas te alaba Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que dice: ¿Por qué cayó mi ministerio? ¿Por qué cayó lo que yo tenía? ¿Por qué se detuvo lo que Dios estaba haciendo conmigo? Porque al morirte usted se murió lo que te estaba deteniendo. Se murió la crítica contigo. Pero ahora tú has resucitado. Y tú le puedes decir: Lente, Ya no me duele, ya yo morí. Critícame lo que quiera, Pero ya no me duele Ya yo morí Habla como tú quieres hablar Ya no me duele Ya yo morí Digan lo que digan de ti Iglesia de Jesucristo Que te señalen Que digan que tú no sirves para nada hay gente que dice, oh, es que está muerto, míralo, está muerto, míralo, mira esa juventud muerta, mira esa juventud muerta. No, no está muerto, solo duermen. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y yo vengo a decirte, tú no estás muerto, tu ministerio no está muerto, la unción todavía está ahí, el ministerio todavía está ahí, el fuego todavía está ahí, el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido está ahí como quiera. En el que está a tu lado, yo no estoy muerto. Quizá me dormí. Quizá cerré los ojos por un segundo. Quizá comencé a roncar un poco. Pero hoy me levantaré. Oh, gloria. Hoy me levantaré en el espíritu. Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo quiero ver cuánta gente aquí en la Biblia dice. Me levantaré en el Espíritu y me levantaré en la verdad. Levanta esa mano y grítalo. Me levantaré en el Espíritu. Me levantaré en la verdad. Póngase de pie y grítalo. Me levantaré en el Espíritu. Me levantaré en la verdad. Me levantaré en el Espíritu. Me levantaré en la verdad. Me levantaré en el Espíritu. Y me levantaré en la verdad. Levanta esa mano arriba. La generación que Dios levanta en el Espíritu. Manos arriba, la generación que Dios levantará en el Espíritu, la generación que Dios levantará en verdad, tú no estás muerto nada, tú no estás muerto nada, derramando y jóvenes ustedes no están muertos nada, mujer de Dios que el enemigo ha atacado, usted no está muerta. Hombre de Dios Tú no estás muerto Levántate en esta tarde Levántate en esta tarde Hay dos o tres que quizás Tienen que levantarse en esta tarde